actualizado. Muchas informaciones que compartir con ustedes en el día de hoy. Eh, entramos un poquito tarde porque estuvimos en la rueda de prensa que se está haciendo virtual con el Ministerio de Salud Pública. Hoy estuvieron los colegas eh, del periódico Lejaya, Adriana Cruz, y también estuvo Keki, Félix Vargas, Keki de Agenda 56, eh, eh, haciendo la pregunta al ministro. Eh, la de Keki Vargas no le gustó mucho porque le preguntó la realidad. Y una pregunta que nosotros nos venimos haciendo. Luego de la rueda de prensa que fue pública para el país, eh, nos quedamos en una eh, reunión virtual eh, con el ministro eh, Roberto Marchena, donde le expresábamos y hacíamos eh, hincapié sobre la verdadera situación de San Francisco de Macorís y donde le eh, solicitábamos que dentro de lo posible se armara una comisión de salud pública eh, aquí en San Francisco de Macorís para investigar realmente esos casos que no se están reportando si verdaderamente las personas que están eh, con los síntomas eh, haciendo cuarentena en su casa y que por una razón u otra eh, no han eh, eh, no se le ha hecho la prueba o ellos mismos tienen temor de que le hagan la prueba para ser trasladado eh, por ser eh, trasladado a, a, a un lugar de aislamiento y por eso mejor eh, prefieren quedarse en su casa pero hay otros que están bien eh, ya eh, complejos de salud y, y están en sus casas, hay otros que han fallecido en sus hogares. Entonces, queremos saber, y por eso le, le, le, le, le propusimos al ministro eh, Roberto Marchena, de que se haga una comisión especial en San Francisco de Macorís para que le dé seguimiento a esos casos. Esas personas que están en una etapa eh, de un 50% ya con los pulmones eh, eh, eh, infectados del virus, pues se le pueda realizar una previsión, se le pueda trasladar a un centro de salud. Porque hay que mencionar también, se ha mejorado eh, gracias al mismo gobierno y a instituciones privadas que están haciendo donaciones eh, a los diferentes centros de salud y al mismo hospital San Vicente de Paul Se ha mejorado, e incluso el, el, el área de aislamiento en los aguayos ha mejorado. Eh, no es lo que se quiere realmente, pero ha mejorado. Pero sí queremos saber si ha mejorado, pero también saber qué proceso se está haciendo con esas personas que están en sus casas en este momento, con algún tipo de, de síntoma y que no pueden, no tienen acceso a una prueba y mucho menos acceso a un centro de salud eh, de ser trasladado para darle seguimiento. Eso es lo que queremos, señor ministro. Eso es lo que queremos, señor eh, Roberto Marchena, eh, en San Francisco de Macorís, que se le dé seguimiento para que entonces el ministro pueda tener los datos precisos y decir las informaciones reales de San Francisco de Macorís. No es que él está mintiendo, es que él está llevándose de estadística que no están completas. completa. Vamos inmediatamente ya eh, a darle la bienvenida eh, a nuestra querida compañera eh, Marilady Veloz, porque eh, hay que recordar que tanto Mayelin y en el caso específico de Raquel Ortega está eh, de luto por el fallecimiento de su abuela en la ciudad de Nueva York. Buenos días, Marilady, ¿Cómo estás? Hola, buenos días Roberto, buenos días a todos los amigos televidentes que siempre nos favorecen con, el, con su sintonía, ¿no? Ante esta situación y al igual que siempre. Estoy bien dentro de la situación, me encuentro estable, estoy en mi casa con mis familiares, mis seres queridos, eh, viendo todo lo que acontece, ya ayer se tomaron medidas de parte del gobierno, nuevas medidas, nuevas extensiones en relación al estado de emergencia por el cual eh, pasa nuestro país, República Dominicana, viendo eh, ya el boletín emitido hace apenas eh, minutos, ya casi una hora, por el ministro eh, de Salud Pública. Y aquí dispuestos pues a llevarles todas esas noticias e incidencias a todos los televidentes en este toque del mediodía. Sí, vamos inmediatamente con el boletín, señor director para que las personas que no pudieron ver la rueda de prensa, como siempre, nosotros con informaciones eh, veraces, eh, poderlo compartir eh, con todos ustedes. El boletín, eh, eh, ahí está, el boletín nacional. Tenemos eh, hasta la fecha infectados, eh, o sea, positivos con el COVID-19 o coronavirus, 1.488. Eh, Fallecidos a nivel nacional, eh, estadísticamente, por salud pública, son 68 recuperados, todavía seguimos con el número de ayer, 16 este es el boletín número 15 a nivel nacional, vamos con el boletín número 15 de la provincia Duarte señor eh, director ahí tenemos la provincia de Duarte eh, continuamos con 112 infectados confirmados, hasta la fecha 24 fallecidos, creo que aumentamos eh, uno o dos eh, y recuperados cero sí eh, reportaron dos más eh, fallecido eh, eh, algo que también eh, no, nos gustaría que el ministro nos confirme si las personas que lamentablemente fallecen en, fuera de la ciudad en el caso de la esposa eh, del gobernador a quien aprovechamos para enviarle nuestras condolencias a nuestro a hermano y amigo el gobernador Luis Núñez que casualmente en la semana pasada antes de entregarle la prueba positiva le hicimos una entrevista vía telefónica y lamentablemente su esposa, quien estaba verdad compadeciendo eh, fuertemente eh, el virus, eh, murió de, de un paro respiratorio o, o de un infarto. La señora eh, María Encarnación, esposa del gobernador eh, Luis Núñez. Eh, entonces, eh, eh, si esa estadística que fue en, en el hospital eh, Ramón de Lara, ¿verdad? se suma a las estadísticas de San Francisco de Macorís o... A las estadísticas de Santo Domingo. Es Una pregunta que, que ojalá el domingo, porque mañana el ministro acaba de mencionar que no va a dar rueda de prensa por un tema de que están haciendo un plan de higienización en operativo. todo el país y también de operativo y reorganización. Es válido y e entendible de que ellos cojan una pausa para reorganizar todas sus estrategias, porque yo sé que eh, tanto el ministro como todo su equipo de salud pública está trabajando 24-7, pero... El domingo, entonces, vamos a tener la rueda de prensa, ojalá, la rueda de prensa virtual, y ustedes la van a ver a través de los canales nacionales, ojalá eh, poder nosotros eh, tener el turno para ver si podemos formular esa pregunta. Si las estadísticas, cuando una persona eh, fallece fuera de San Francisco de Macorís, aunque la persona pertenezca y sea y viva aquí en San Francisco de Macorís, están las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas que está presentando el ministro Marilady y amigos televidentes solamente son números, números. Pero cuando él dice fallecieron dos en la provincia de Duarte, no sabemos cuáles fueron esos dos que fallecieron. O sea, no sabemos si dentro de esos dos está lamentablemente la señora María de esposa del gobernador de aquí de la provincia de Duarte. Entonces, eso nos trae confusión también. Sí, mira, eh, es difícil, es una pregunta que realmente es bueno que la responda, eh, hay muchas, eh, todavía hay personas que obviamente atacan al ministro en relación a las cifras que él da, pero es lo que dices, eh, él no acapara todo lo que pasa en la, en la provincia, es imposible, es un ser humano. Es un equipo, él se lleva de lo que dice su equipo de trabajo, que me imagino yo debe confiar en él, y pues él simplemente sirve como portavoz para toda la población dominicana, no más. Es así, es así, lamentablemente. Pero vamos a ver, porque hay que reconocer que ahora mismo el ministro está bajo una presión 24-7, sí. y tiene que darle respuesta al país entero, aunque sabemos que en San Francisco de Macorís y por eso hacemos tanto hincapié incluso se lo dije al ministro Roberto Marchena, de que aquí es el epicentro donde se han formulado más casos y donde la primera provincia que comenzó con casos ya locales o sea, de transmisión local fue aquí en San Francisco de Macorís, aunque hoy confirmó el ministro que se añaden cuatro provincias más, que es La Vega Santiago, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional que ya tienen casos eh, eh, locales eh, de persona a persona aquí en la República Dominicana y en estas eh, provincias que son cinco en total, incluyendo la provincia de Duarte. Entonces, eh, eso es transmisión local del virus y, y, y pero en San Francisco eh, eh, fue donde nosotros somos el one de China eh, somos la Italia de Europa y somos el Nueva York de Estados Unidos, donde tenemos mayores casos y, y, y donde eh, todavía no hemos visto Incluso por eso hoy vamos a hablar de que se extendió eh, 15 días más eh, tanto el toque de queda como el proceso de cuarentena que estamos viviendo porque todavía no hemos visto el famoso pico que es donde llega el tope de, de, de todos los contagiados para entonces comenzar el proceso de recuperación. Pero ese pico no lo vamos a ver mientras tengamos personas en la calle.